evento interno. Las bandas son igual, levantamos un poquito, banda de anclaje, unión tercio y medio. Recuerden, mal mal misma presión en la parte proximal y distal de la banda. Segunda banda de anclaje, superposición entre un tercio y un medio. siempre a su caída anclajes distales raíz de dedos sobre todo la cara dorsal segunda banda Bandas activas. Recordemos que para las bandas activas empezamos siempre en el lado contrario a la lesión y terminamos en el lado de la lesión. Y muy importante, cuando vayamos a ponerla siempre acercando los extremos del ligamento que está lesionado. Por tanto, invitamos a que haga una rotación de cadera, rotación interna, cogemos siguiendo el eje que divide la pierna por la mitad, pasa por la mitad del mediodoro externo. Rodeamos talón, sale justo para que pase por encima de la puntita del medio de interno y que vaya a la disectriz de la pierna. Vale. Pues ahora es fundamental pegarlo a la máxima tensión para que quede en abanico, ¿eh? perdón, en cuerda de arco. Primera banda. Para mirar el cajón anterior. Colocamos otra banda en el talón con la misma filosofía. Segunda banda. Sin mover el pie para nada. Si vemos arrugas, aprovechamos para quitarlas. Colocamos la banda justo encima y la llevamos hacia adelante para hacer un abanico. Rodeamos el talón pegamos la banda activa anterior salimos justo por encima o sea así estaría exactamente encima y la diferencia es que ahora lo mismo a partir del valióro la llevamos hacia anterior segunda banda tercera banda igual que antes Sale justo por encima y ahora lo llevamos hacia posterior. Perfecto. ¿Qué nos quedaría? Una banda que empieza exactamente igual que la primera, o sea, siguiendo la bisectriz de la pierna, vale uno, rodea y en puesto de terminal, como la primera, es decir, siguiendo la bisectriz de la pierna, lo que vamos a hacer ahora va a ser rodear el, el tobillo para que termine justo donde ha empezado, es decir, en la cara externa del pie. A partir de ahora solamente nos quedaría realizar las bandas de cierre. reflejada y ahora vemos que el postezo valvo inexistente la flexión plantar dorsal flexión plantar inversión y ausencia de erosión. Y cerramos completamente el pie. Para que no, no nos quede ninguna zona que nos facilite el edema de ventana. Exploración de la colocación del vendaje. Flexión dorsal, presión plantar, inversión, eversión, bostezo en palco limitado anterior, comparamos. Para ver la, la función del, del vendaje, vemos la flexión dorsal, similar, la flexión plantar, similar, inversión, en cambio la versión limitada, bostezo, bostezo, en valgo. y en paro. lógicamente normal. Es decir, nos limita lo que nos interesa, que es la estructura del ligamento del teodoro.